¿Jorge Rial y Morena se reconciliaron? Natasha Haidt dice que no. Jorge Rial y Morena Real atravesaron una etapa difícil todo en este último tiempo. La joven tuvo que ser internada en un hospital por una úlcera de estómago sangrante. Luego se dio a conocer la denuncia que hizo su chofer por acoso, y, finalmente, fue internada en un hospital psiquiátrico. En el medio de todo este caos, Moren estaba enemistada con su papá, se había alejado de su familia y demandaba atención. Sin embargo, este jueves... El presentador de intrusos compartió en su Instagram una imagen que probaría que ya todo está bien entre ambos. Por fin volvió la sonrisa que tanto extrañaba. La vida pone pruebas. Enoja. Aleja. te hace creer que no se puede más. Pero sí, el amor es indestructible. Aunque aparezcan cientos para dinamitarlos, publicó acompañando la foto. Volvemos juntos al camino que decidimos recorrer juntos hace casi 20 años. Con mucha paciencia porque el tiempo juega a nuestro favor. Crecer duele. Pero el amor sana. Y en eso nadie nos gana, hija, reflexionó Rial. Pero no todo resulta siempre perfecto, y el breve momento de paz ya fue interrumpido. Del otro lado de la vereda, Natasha Hawaii, volvió a lanzarse en su contra.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 Así que no se coman el verso que le sonríe a Jorgito, dijo Natacha en su cuenta de Twitter. Posiblemente Jorge le tiró unas indirectas a Haidt en su post, culpándola a de dinamitarlos. Recordemos que se había dirigido a ella y a su hermano, en un editorial de su programa, de este modo.